Muy bien. Vamos entonces ahora sí a hablar un poco más teóricamente qué es la evaluación neuropsicológica. Más que el concepto de, dic de diccionario que está en la diapositiva, ¿sí? que es lo de menos, o sea, a mí en realidad no, yo no me caso con definiciones de diccionario, me interesa es que ustedes puedan crear un concepto o eh, una teoría funcional que les sirva a ustedes para tomar decisiones en su mundo, en su vida cotidiana. Entonces, ¿quién me quiere decir qué entienden por evaluación neuropsicológica? ¿Qué es una evaluación y qué hace a esa evaluación neuropsicológica? Pues creo que es lo que hablábamos un poquito cuando nos visitaste en el equipo, en el grupo, uh -huh. de cómo es observar estas procesos cognitivos que pueden estar sucediendo en la persona sin necesidad de que exista algún signo de alerta sino simplemente para hacer un apoyo a la persona eh, en, en el área que necesita entonces es algo que combina varias áreas sobre todo en funciones ejecutivas creo yo eh, y ya, es como lo que se me ocurre un poco. Muy bien, gracias, Mariana. Otra persona que me quiere es, que me quiera decir qué entienden por evaluación neuropsicológica. Están tímidos ya a esta hora. Karen. Pues también. Ah, ah, bueno, Ingrid, dale, dale, Ingrid. También era como lo que tú nos decías, que era como aprender a conocer a esa persona, cómo era en cuanto a su funcionamiento. Y pues se une como lo neuro con la parte psicológica, como la, toda la parte como el funcionamiento cerebral y como la parte de, como la personalidad, cómo es la persona en sí, cómo funciona. Muy bien, gracias. Entonces, en últimas, una evaluación neuropsicológica, pues dividamos el concepto en dos, ¿no? Primero el de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, lo que estamos hablando es de una serie de procedimientos sistemáticos. Quiere decir procedimientos sistemáticos que se realizan de forma regular, planificada, organizada, ¿sí? Eh, y se aplican de una forma similar para las diferentes personas que son evaluadas, ¿sí? Generando o garantizando la, el mayor control posible, ¿sí? De tal forma que el, la ganancia de información que se tenga y la interpretación que se haga desde esa información sea lo menos sesgada, lo más imparcial y lo más válidamente posible desde un contexto teórico disciplinar, ¿sí? Entonces, uno, lo, entonces en última, cuando uno hace una evaluación, lo que está haciendo es emitiendo una serie de juicios con base en unos procedimientos, en unas acciones, ya sean observación directa, aplicación de pruebas, ¿sí? entrevistas, lo que sea, o sea, los instrumentos que utilices. Y esos juicios van a estar enmarcados y también las, las, los instrumentos que se apliquen en unas teorías, en unas concepciones epistemológicas y teóricas. Y para este caso, las concepciones epistemológicas y teóricas van a ser neurocientíficas, principalmente desde las neurociencias más cognitivas, y neuropsicológicas. Es decir, buscarán explicar el funcionamiento de las personas aludiendo a teorías y conceptos basados en la organización estructural y funcional del sistema nervioso y cómo esto se relaciona con la conducta de las personas. ¿sí? Eso es lo que hace una evaluación, evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Entonces, es un procedimiento sistemático que, con el cual, en últimas, uno busca describir, interpretar, explicar, o sea, emitir como unos juicios, unas hipótesis sobre el funcionamiento sobre la conducta de las personas relacionadas con los, unas teorías llamadas cognitivas. ¿sí? Algo interesante es que las, teo, estas evaluaciones se pueden hacer en un individuo, que es lo típico, que sean, si, o sea, como la neuropsicología tiene una historia clínica, o sea, nació en buena forma dentro de los ámbitos de, eh, de la neurología, de la conducta, ámbitos de patologías individuales, entonces por lo general se asume como algo individual, algo clínico, ¿sí? Pero no siempre, la evaluación no siempre tiene que ser, se, tiene que ser individual, también puede ser una evaluación grupal, ¿sí? Y uno utiliza como herramientas, varias herramientas para tratar de obtener información para emitir estos juicios, esta valoración. La primera herramienta que se utiliza es la observación. Puede ser una... La idea es que la observación sea sistemática, ¿no? Una observación... Participante, no participante, entonces desde que el paciente abre la puerta, desde que hace contacto visual, las, cómo saluda, cómo se mueve, las posturas que hace, cómo el niño tiene posturas en el, en el pupitre, en la silla, eh, el contacto visual que hace, cómo interactúan un conjunto de personas entre ellas, cómo se relacionan eh, un grupo de familias. Etcétera. Depende del contexto, depende del grupo, depende si ¿sí? uno va observando diferentes componentes del comportamiento individual o social. ¿sí? Se puede utilizar otras herramientas, otras, otras fuentes de información como entrevistas. Entonces uno hace preguntas para dirigir, y casi siempre en la evaluación neuropsicológica no son preguntas. Eh, abierta No es una entrevista porque el tiempo acá es importante, la sistematicidad, el control. Entonces, por lo general, uno tiene unos formatos o unos libretos de entrevista. Entonces, va a indagar, si son niños, entonces primero por el contexto familiar, luego sobre aspectos prenatales, post perinatales, postnatales, y como que están estereotipadas los tipos de preguntas, pero es flexible, ¿no? Una entrevista semestructurada. Se pueden y la, la evaluación neuropsicológica se caracteriza, pero no lo es todo, por el uso de tareas estandarizadas que permiten unas medidas... Normalizadas, las cuales se suelen llamar pruebas. ¿sí? ¿Qué es una prueba en últimas? Es una tarea. Tú pones a la persona a dibujar, a tachar, a copiar, a decir nombres de palabras, tareas. La gente tiene que hacer algo, hacer cubos, lo que sea, se rompe cabezas, son tareas. Estandarizadas porque siempre se realizan de la misma forma para garantizar que los resultados no sean producto de la aplicación, sino sean producto del desempeño, de la habilidad de la persona, de su competencia. Y son normalizadas porque la medición que se extrae de las tareas se compara con una norma, principalmente la norma es estadística, es decir, con unos puntajes bajo una curva normal y, que, y nos permite ubicar el desempeño de la persona en estas tareas con respecto al desempeño de otras personas similares. Supuestamente, ¿no? Esto es todo como el ideal de la evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Preguntas sobre esa noción de evaluación neuropsicológica, o aclaraciones, o que quieran... Yo tengo una pregunta, profesor. Cuéntame. Sí, se indica que mmm, eh, es más como, como la herramienta principal es el juicio del neuropsicólogo. Es decir, que para de pronto generar un diagnóstico de un diagnóstico neuropsicológico, ¿no es tan necesario siempre aplicar, aplicar baterías que midan lo que estamos buscando confirmar? Depende del caso y depende del contexto y dependa para qué quieres el diagnóstico. ¿Sí? Entonces... Hay, hay, hay casos en los que el mismo funcionamiento de la persona impide la aplicación de pruebas. Entonces, pues el juicio del experto es tan importante. Sí, claro. Esto es un, Ten en cuenta que, en últimas, el resultado de la evaluación... No hablemos de... A mí me... A, a mí me me, me sorprende muchas veces, pero yo sé que eso funciona, pero también cuestiono muchísimas veces que, que se, eh, esa, esa noción de que el resultado de la evaluación es un diagnóstico, y no es así. O sea, ni el objetivo de la evaluación es hacer un diagnóstico, ni el resultado de ser el diagnóstico, y lo último que uno debe revisar es el diagnóstico. Es una sugerencia que yo les doy. Cuando ustedes vean una evaluación neuropsicológica Lean todo el informe, vean la de la, la, la, las pruebas, pero no lean el diagnóstico. El diagnóstico los va a sesgar, ¿sí? El diagnóstico no es sino, más, sino, sino una, una, una categoría que se escribe basado en eh, unos criterios que puede ser que se cumplieron o no se cumplieron. Es que es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, la riqueza de la evaluación está en todo lo demás, menos en el diagnóstico. El diagnóstico es casi que es el estereotipo, ¿sí? Y uno no sabe si la persona le establece, muchas personas la evaluación dice una cosa y el diagnóstico va, en, o, sea, o sea, la evaluación va, está, las evidencias están indicando algo y el diagnóstico va a, a otro lado, simplemente porque tocó dictar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, tengan cuidado en, en, en, en, en basar todo la evaluación y toda su interpretación y toda su lectura y su análisis solamente en diagnóstico, ¿sí? Porque además caen en el, en, en, en el lugar común de estar etiquetando a las personas, de, de, de las personas como ser el disléxico, el autista, el esquizoide, ¿sí? O la persona que tiene, las personas no tienen nada, las personas no tienen dislexia, las personas no tienen autismo, o sea, eso no está dentro de las personas, eso no tiene como tener ojos, ¿Sí? eso simplemente es una etiqueta como ser virgo sagitario ser, ¿sí? ser colombiano o sea simplemente es una etiqueta que te permite eh, un funcionamiento en, la, en diferentes ámbitos ¿sí? pero pues eso cambia también incluso a través del tiempo entonces depende también del contexto y la entonces hay contextos para los cuales la, incluso las pruebas existentes no son ni válidas, ni baremadas, ni estandarizadas, Entonces, es inadecuado usarlas para llegar a diagnósticos porque el diagnóstico va a estar sesgado. ¿sí? Hay otros casos en los cuales, por ejemplo, niños muy pequeños o niños con disfunciones comunicativas o, ¿sí? o pacientes con afasias o algo así, pues es muy difícil aplicar las pruebas porque no responden a las pruebas. Entonces, la, la valoración se basa más en la funcionalidad, en la observación clínica, en las entrevistas y en, el, en y verlo en, en, en sus contextos cotidianos. ¿Sí? Claro, hay ámbitos en los que, por rigor, por ejemplo, ante un peritaje, en un juzgado o algo así, ante un juez, Tú sí necesitas tener pruebas estandarizadas y confiables para validar tu juicio, tu criterio como experto ante los demás. En últimas, ahí es cómo, qué evidencias yo doy a, la, a las demás personas para convencerlos de que mi juicio es válido, ¿no? Es una cuestión de validez del juicio que emite el experto. Si tú eres una persona muy reconocida, entonces muchas personas puede ser que te crean solamente con una observación de cinco minutos que es lo que le pasa a muchos psiquiatras, neurólogos, neuropediatras, ven el niño y, ah, yo creo que tiene tal cosa, y todo el mundo les cree porque es un juicio experto y porque tiene autoridad y, ¿sí? y nunca aplicó una prueba. Y ya va y firma neuropediatra como trastorno espectro autista, ¿sí? y, el y el diagnóstico queda sin haber aplicado una sola prueba y haber hecho una entrevista. Sí, así conozco muchos. Es puro... ¿Eso es una buena evidencia? No, no me parece que sea una evidencia válida, pero la gente... Usa los criterios de autoridad médica como criterio de validez. Tú puedes utilizar otras evidencias. El análisis psicosocial, el análisis familiar, los autorreportes, análisis genéticos, análisis electroencefalográficos, historias de vida, una gran cantidad de evidencias. Y dentro de las evidencias que puedes incluir para tratar de convencer a los demás, darle peso y validez a tu juicio, ya sea la evaluación completa o el diagnóstico, está el uso de pruebas. ¿Listo? Entonces, la, las pruebas hacen parte de, los, eh, de las evidencias que le van a dar más validez, más validez a tu juicio. Y adicionalmente, para, no siempre, pero para algunos criterios diagnósticos, por ejemplo, los criterios diagnósticos para dislexia, para trastornos, de, de, de, de, trastornos específicos del aprendizaje, sí requieren el uso de pruebas. ¿Sí? Entonces, dentro de los criterios de especificidad y discrepancia está que el nivel de CI, ya debes aplicar una prueba de coeficiente intelectual, sea superior al normal, y está que haya una valoración cuantificable de eh, una, una, una disminución en las puntuaciones de, específicas de lectura con respecto al resto del funcionamiento. Entonces, ahí también aplicar pruebas. ¿Sí? Entonces, hay algunos criterios diagnósticos. Eso es casi que exclusivo de los trastornos, espectro, de, de trastornos específicos del aprendizaje. Casi la mayoría son criterios más clínicos que, que, que basados en pruebas. Incluso el diagnóstico de discapacidad intelectual puede hacerse sin una aplicación de un CEI, porque hay casos en los que no se puede aplicar. ¿Sí? ¿Sí, sí, wurde, ¿Sí me hago entender, lady. Sí, señor. Y una segunda preguntita. Sumer se mencionó que a veces no era necesario aplicar la batería completa para medir algo. Que con que aplicáramos una sola escala, puede decirse, ya podíamos obtener, y teniendo conocimiento sobre el caso, podíamos tener como un perfil de, de lo que estábamos trabajando, ¿sí? Depe ah, bueno, y era lo otro, que te estaba la, la parte de la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Tú para qué quieres hacer esa evaluación? ¿Mm? Si tú quieres, si, por lo general las evaluaciones neuropsicológicas suelen ser robustas, suelen explorar diferentes eh, funciones. No, no, siempre, pero por lo general suelen ser así. Entonces no basta con aplicación, pero puede ser que simplemente lo que te piden es evaluar aspectos de lectoescritura, entonces no tienes que evaluar tantas cosas. Entonces puedes puedes elegir subcomponentes. Es más, si tienes poco tiempo, digamos Tienes solamente una sesión para hacer la exploración neuropsicológica, pues no vas a poder aplicar una batería, ni un WIS, ni nada por el estilo que tarda al menos tres a cuatro sesiones. Entonces, tú tienes que ser muy organizado, planificado e inteligente en decidir qué tipo de subescalas o qué tipo de tareas o qué tipo de información puedes eh, usar durante ese poco tiempo para poder llegar a a una conclusión importante para el caso, ¿no? Dependiendo del objetivo del caso, ¿sí? Ok, profesor, muchas gracias. Dale, dale, le buenas preguntas. Bueno, sí, ahí me un poquito, pero creo que son preguntas importantes para eh, entender un poco más, porque hay mucho estereotipo, hay muchísimas como sentidos comunes que se da por sentado y que algo debe funcionar así, y no siempre. Bien, sigamos. ¿Hay ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún otro comentario, mis niñas? Voy a comenzar a hablarles de los objetivos de la evaluación neuropsicológica y con base en eso, de pronto salen más preguntas, van levantando la mano eh, o me interrumpen y, y, y lo vamos discutiendo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacer una evaluación neuropsicológica? Casi todo el mundo pensaría que la evaluación neuropsicológica se hace simplemente para hacer un diagnóstico. Y yo creo que esa es la respuesta clásica, facilista y más imprecisa y que en, ya en este momento está obsoleta y a un futuro pues va a cortar tus posibilidades de trabajo y intervención y demás. ¿no? En realidad el objetivo principal es conocer y explicar el funcionamiento de las personas. O sea, saber por qué una persona o un grupo de personas se comporta como se comporta en X o Y contexto. ¿Sí? Y en algunas ocasiones, es, principalmente, es, bueno, esta, esta es, la, esta es la, la definición de Matute, ¿no? De, de, en el libro de, de, de, de 2012, de, de, de Neuropsicología del Desarrollo. Entonces, yo defendería y, y estaría de acuerdo con la primera parte, ¿no? Hasta... Identificar, conocer si hay, eh, cómo funcionan las personas, si hay variaciones, y ya. En algunos casos, no en todos, esta evaluación tiene que estar relacionada con alteraciones en el neurodesarrollo. ¿sí? Entonces, que es casi, esto sería el objetivo principal de la neuropsicología clínica. Pero ya les he venido diciendo, insistiendo, que no toda la neuropsicología es clínica hay neuropsicología escolar, que es lo que ustedes están estudiando, hay neuropsicología, o sea, que es aplicada a los contextos educativos, hay neuropsicología forense, hay neuropsicología deportiva, hay neuropsicología para las organizaciones, hay neuropsicología aeroespacial, hay neuropsicología de las comunidades, y cada tipo, ¿y qué es lo que hacen? Pues, Tratar de usar las teorías neuropsicológicas para seleccionar personas, facilitar o planificar los procesos educativos, pedagógicos, la selección de personal, la salud en el trabajo, eh, la salud eh, y el bienestar y la protección de, eh, de, los, de los pilotos o de los eh, astronautas, que sea. ¿Listo? Es lo que lo, para que lo tengan en cuenta. entonces la, la neuropsicología clínica sí trata de enfocarse más en hacer una valoración para tratar de descartar o de analizar un trastorno en el neurodesarrollo. Pero esa es la clínica, ¿no? En general, y más la escolar, que es donde los ambientes donde están ustedes, es más como conocer y explicar el funcionamiento de las personas a la luz de unas teorías neurocientíficas y neuropsicológicas. ¿Listo? Algunos objetivos específicos que se pueden acomodar dependiendo del caso y el contexto. El principal objetivo es este. Entonces, crear un perfil cognitivo. ¿Sí? Ya sea el paciente, el estudiante, el piloto, el trabajador, el deportista, eh, el futbolista, lo que sea. Por ejemplo, en ámbitos deportivos, la, la neuropsicología tiene un rol Fundamental y muy importante. Y le da herramientas a los, a los tenistas, futbolistas, eh, pilotos, eh, ¿sí? para poder desempeñarse mejor en el trabajo, para, pues, para hacer eh, crear perfiles laborales, etc. ¿Listo? Y, en últimas, el resultado de la evaluación no es un diagnóstico, sino, en un, sino es áreas deficitarias, normales o similares a las personas de su edad, contexto, etcétera, y sobresalientes, una, en una orientación vocacional, por ejemplo, etcétera. Lo segundo, explicar el funcionamiento de las personas, ¿sí? Entonces, crear el perfil, explicar por qué las personas funcionan como funcionan, por ejemplo, en un ámbito forense puede ser muy útil, ¿sí? Para descartar... Eh, eh, eh, si sí, una persona que eh, puede hacerse cargo de sí misma, de otras personas, puede hacerle daño a otras personas, puede ser responsable de algo. ¿sí? Contribuir al diagnóstico diferencial puede llegar a ser un objetivo, no el único, pero sí es un objetivo importante en la neuropsicología clínica basada con pacientes. Facilitar estrategias para mejorar, yo creo que es el objetivo más importante y es... En últimas de todo esto tiene que salir poder orientar a las personas y sus familiares en que mejoren su calidad de vida, en qué tienen que hacer, eh, qué tienen que cambiar, qué deberían ¿sí? poderles orientar en la escuela, la familia, en otros escenarios para que tengan una vida mucho más saludable. Otro objetivo importante principalmente en ámbitos escolares y ámbitos clínicos es, por, es permitir eh, generar... Planificar, el resultado también de una evaluación es poder planificar una intervención y una rehabilitación. Y en ámbitos escolares, un plan académico, un plan pedagógico, incluso contribuir a, la, a, a, a, a replantear, reestructurar los proyectos educativos, los currículos, las didácticas, etcétera favorecer la creación de estrategias de prevención de problemas escolares, por ejemplo, en ámbitos escolares, apoyar los procesos pedagógicos y desarrollo saludable en ámbitos escolares, creo que es algo muy importante de la neuropsicología en la escuela, y es que le permita a los profesores, a los rectores, a los padres de familia, a toda la comunidad escolar, ¿sí? tener actividades que favorezcan el desarrollo saludable, brindar soporte y apoyo a la familia, en adultos mayores, en trastornos del neurodesarrollo, y muchas, y muchas veces hacer seguimiento si un tratamiento es eficaz, no es eficaz, hay que cambiarlo, hay que ajustarlo, hay que modificarlo, o si algo sirve, ¿no? O una intervención escolar. Estos son al menos nueve objetivos posibles, pueden haber más. No sé si a ustedes se les ocurran más o qué que, que, que comentarios tienen sobre estos objetivos de la evaluación neuropsicológica. Cuéntenme. Profe, no sé, eh, yo pensaría que los, eh, los orientaría más hacia lo que es, eh, yo ahorita en, en el momento que nos reuníamos, te, te comentaba que, que ni siquiera en la misma en la misma presentación de lo que da, dice la universidad cuando nosotros eh, preguntamos acerca del programa nos dan claridad. Sí, y en este momento, y nos hemos reunido con algunas compañeras y decimos si sí, realmente no hay una claridad. Entonces, es más que en este momento, pues pensaría, no sé, si me dirá si estoy equivocada, es que no nos vamos a enfocar en sí al diagnóstico, sino a las estrategias que se van a aplicar para mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos. Claro, y si te das cuenta, si lo ves desde esa forma más global, no tan clínica, se te abren un mundo de posibilidades laborales, de intervención y demás, ¿sí? perfecto Sí, sin idea. Eh, ten en cuenta que hay una neuropsicología, o sea, yo creo que, y, y eso es un problema de la, del país, de la, neuro, de, de la formación de neuropsicólogos en Colombia y tal vez en Latinoamérica, y es que muchas veces siguen casados con una neuropsicología de hace 60 años, ¿Sí? que era una neuropsicología puramente clínica basada en el síndrome, basada en el diagnóstico, basada en los grandes casos ¿sí? y, y en ese contexto se han formado la mayoría de los neuropsicólogos, yo les digo que yo no me considero como tal un neuropsicólogo eh, en el rigor de los casos o sea como ¿sí? eso ha venido cambiando enormemente durante el siglo 21 ¿sí? y la neuropsicología se ha venido transformando para replantearse ese, eh, claro, no abandonar su postura clínica, pero sí la postura de la mayor, de, de, de, de la neuropsicología en el mundo es que no, la neuropsicología no es puramente clínica, sí, que la neuropsicología hay un campo de acción que es más similar a una neurociencia cognitiva, sí. Y donde te abre un campo de acción en otros ámbitos, que son ámbitos, como les digo, en los deportes, en la educación, en, la, en, en lo forense, ¿sí? donde no estás centrado en el caso, en el paciente, en el problema. Claro, se puede abordar, pero sino que te da herramientas para hacer otras cosas. Y la evaluación en ese sentido también estaría encaminada a otro tipo de objetivos, no solamente a llegar al diagnóstico. Sí, además con respecto al diagnóstico y eso sí ya es algo, pues no es personal, es un movimiento de las épocas, es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que los neuropsicólogos, como muchos neuropsicólogos tienen complejo de médicos, ustedes se creen médicos, pero en psicología es, es, hay, es, hay una crisis enorme con respecto a seguir defendiendo una postura biomédica basada en diagnósticos. Y esto es problemático no solamente en términos conceptuales, que se caen muchas veces. Yo creo lo que me decía Mariana al inicio, cuando es que yo no entiendo o sea, cómo los niños que funcionan de una forma, les dicen que tienen TDAH y dos personas completamente diferentes tienen la misma etiqueta. Yo creo que se les ha pasado. Llegan dos niños con dos estilos de vida y funcionamiento completamente diferentes y ambos con un diagnóstico de trastorno del espectro autista y uno queda pues... Pues uno cree con el criterio de autoridad que el que dio el diagnóstico sabe lo que está haciendo. Pero la mayoría de las veces no, sigue repitiendo modelos, estereotipos como autómatas. ¿sí? Eh, entonces, la postura que se, que, que, a la que se está pensando, a la que ya se está haciendo en psicología en general, en neuropsicología en particular, es una postura trasdiagnóstica. ¿sí? Las posturas diagnósticas van eh, más allá de una categoría, de llegar a una etiqueta, ¿Sí? Explicativa, porque la etiqueta no explica nada, porque empezando, por ejemplo, cuando yo digo TDAH, hay mil genotipos diferentes para poder, eh, que se podían clasificar como de riesgo para el TDAH. No hay correlatos neurales para todas, y esas tres categorías de TDAH ya se cayeron y se hicieron o sea, no es posible seguir calificando las personas en tres tipos de TDAH. ¿Sí? Eh, así sea... Eh, eh, la convención, ¿no? O sea, yo entiendo que ahí es la convención, pero pues las convenciones y las teorías están para replantearlas, ¿sí? Entonces, o seguimos con, casados con lo viejo o comenzamos a repensar nuevas formas de hacer lo que hacemos más a la luz del, de, de, de, de lo que se viene, viene en el futuro, ¿sí? Entonces, claro. En ámbitos laborales, ustedes tienen que respetar lo clínico porque tienen que seguir dando reportes, RIPS, y usar las, los criterios que están en el CIE-11 y en el, el, el DCM-5. Sí, ustedes no, pues eso es legal, mejor dicho. Pero en términos de éticos, que ya va con lo ético en términos de interpretar el comportamiento en términos de darle una ayuda a las personas podemos ir más allá y replantearnos esos criterios diagnósticos no fijarnos en la categoría e ir hacia lo diagnóstico ¿qué es lo transdiagnóstico? lo diagnóstico es enfocarse en los elementos comunes a muchos eh, problemas del desarrollo, del neurodesarrollo en este caso ¿Sí? por ejemplo, podemos ver que eh, en algunos casos de TDAH, de problemas del comportamiento, de casos de, diagnosticados con trastorno espectro autista, lo que tenemos son trastornos del control inhibitorio, trastornos de activación, y eso me da otra forma de entender lo que está pasando, basado en las neurociencias, basado en la neuropsicología eh, cognitiva y otras formas de intervención. Ya entonces no tengo protocolos de intervención para el TDAH, sino protocolos de intervención para los trastornos de inatención, de hiper, de, de, de, de falta de control eh, vestibular o, o, o motor, de fallas de inhibición conductual y eso me da otras herramientas. ¿Sí? Dale, Nadia, entonces para que no entres en crisis. Y además. Es muy, o sea, esa falta de precisión que, que tal vez tú no hayas en la misma especialización y entre los profesores es, es buena también, porque eso quiere decir que hay una riqueza en aproximaciones desde las cuales ustedes deben interpretar y quedarse, no con verdades absolutas que no sirven y no son funcionales en el mundo, sino con lo más funcional para su contexto. ¿Sí, Nadia? Sí, sí señor, muchas gracias. Preocúpate cuando te digan esto es así y ya, porque en ese caso tú no puedes modificar nada, o te cierran o te, te tapan los ojos. Bien, y gracias por lo que me has dicho anteriormente, de que por fin como que ves algún tipo de, de, de, de, de, de, de organización en las cosas. Pues porque eso es Bueno, entonces, con respecto a los objetivos, ¿qué no son objetivos? O sea, ¿Por desde, desde lo que yo he leído, desde mi aproximación, considero que no es, o para eso no se hace la evaluación neuropsicológica? Primero, no se hace para hallar una lesión. O sea, esto no es un método neuroanatómico. Yo no puedo decir, ah, si la persona tiene problemas de control inhibitorio, tiene un daño en el lóbulo frontal. Eso no se puede hacer. Yo no puedo decir, ah, tiene un problema de memoria, entonces es que el hipocampo no le sirve. No, eso no se puede hacer porque ahí hay un problema grande a nivel lógico y de cómo funciona la ciencia. ¿Sí? Es, eso se llama las, la falacia de la, de la inferencia inversa. ¿Sí? Tampoco, o sea, para hacer, para hallar una lesión o daño cerebral, pues tengo que hacer una neuroimagen. Y ya, pues voy y lo meto en un Pescano o en un resonador magnético funcional, o sea, en un TAC. Para hacer un diagnóstico... Eh, no, o sea, no todas las evaluaciones tienen que llegar a diagnóstico, y eso es un problema principalmente en Latinoamérica y en Colombia. De nuevo volvemos a eso, ¿sí? Y hay una tendencia aquí, no sé si es un colombiano, y pensar que si uno va al médico tienen que encontrarle algo malo, ¿sí? O si no el médico es malo. Ustedes que son clínicos, mis fonos, mis teos, o sea, no sé si se han enfrentado con jefes, profesores o padres donde ustedes no tienen un diagnóstico y les pelean, ah, entonces usted está haciendo mal su trabajo. Sí, y hay, con incluso yo me acuerdo, yo, esta clase, yo estas clases las he dictado un montón de veces y he hablado con decenas, hasta centenas, yo creo que miles, miles de estudiantes que han pasado por la especialización y pues le cuentan a uno cosas, como, hey, en tal colegio, si yo no tenía, si no daba tantos diagnósticos a la semana, mis indicadores de calidad se bajaban y mi trabajo estaba en riesgo. Como a los profesores les exigían que si no, que si no eh, llenaban cinco cuadernos en el año, entonces también están haciendo mal sus trabajos. O sea, cosas como ridículas acerca de lo que es la, la eficiencia de un trabajador y más en este tipo de áreas. Entonces, les ha pasado eso de que les exijan un diagnóstico a pesar de que no aparentemente no lo hay, o que sean presionados por dar un diagnóstico. silencio absoluto nuevamente <risa> yo pero sí, sí realmente lo, por lo menos los docentes los docentes de uno eh, realiza la observación de un estudiante recon, eh, realiza todo el informe de comportamiento a nivel también eh, cognitivo y tiene esto, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿sí? o sea, de una vez qué tiene ¿Sí? pues realmente no les diría nada si les diga el diagnóstico porque ellos no manejan cuáles son los, bueno, los no sé. que es, que toca hacerlo con ese además, diagnóstico. Sí, yo no sé, yo, yo, yo, yo voy a hacer algo, es, además de las clases, para quitarle esa maña a las personas de, de decir que tienen. Es que las personas tienen pues tienen ojos, tienen cabeza, tienen manos, pero el funcionamiento no es algo que se tenga dentro. Uno no tiene depresión, uno no tiene TDAH, uno no tiene autista. Eso es una, o sea, es una forma de hablar que hace daño, que le hace daño a las personas, que no facilita nada y que genera otra vez unos estereotipos de pensar que hay algo mal dentro de las personas. ¿Sí? Y eso no está así, no es tan sencillo. Entonces, gracias, Nidia. Entonces, sí, entonces, hay una tendencia muchas veces, por ejemplo, si tú eres un papá y vas y le pagas al neuropsicólogo dos millones de pesos y el, el resultado es que tu niño tiene un funcionamiento similar a sus otros compañeros y que el problema es de ajustes en la casa, es muy probable que los padres salgan furiosos porque invirtieron en un profesional que no hizo su trabajo, ¿sí? Y yo sí he visto más de un colega, más de un compañero, más de un neuropsicólogo, de un, un clínico, que da diagnósticos, que, que el porcentaje de diagnósticos a, los a la consulta es cerca del 90-95%, y eso me asombra, porque eso no sucede en ninguna parte del mundo, ¿sí?, Otro, que tampoco es un, es un objetivo de la evaluación. Un objetivo de la evaluación no es curar o remediar los problemas de los, de los, eh, de, de los consultantes, ¿sí? porque en la mayoría de los casos no es una enfermedad curable, o sea, no es una enfermedad, ¿sí? es un, una disfunción en el ajuste. o sea hay, Esto se explica de muchas formas, pero no es una enfermedad como las enfermedades médicas. No es como tener fiebre, no es como tener... Eh, eh, una no sé un grano, algo que te puedan quitar o que te puedan poner un engüento y se curó el tratamiento no va nunca, la, el objetivo de la intervención es curar es devolver la funcionalidad mejorar la calidad de la vida lo que sea ¿sí? y por eso entonces el análisis más amplio de la evaluación te va a permitir a ti hacer ajustes en áreas familiares, personales escolares pero eh, que mejoren la satisfacción de la vida de las personas, ¿sí? No tanto curar. Bueno, y, eh, y el objetivo no es, es repetir como loritos cosas de hace 60, 70 años. Yo veo eh, la mayoría de las personas que en neuropsicología casados con teorías, con, por ejemplo, muchos siguen hablando todavía de, de Asperger cuando esto ya eh, está completamente desacreditado, incluso salió del de, de, de, de, de, de, de los manuales diagnósticos, eh, siguen hablando de trastornos eh, generalizados del desarrollo, desintegrativos del desarrollo, cosas que ya han, se han replanteado de otra forma. Sí, entonces, pues uno eh, se pregunta si es que nos actualizan o si simplemente están casados en, en lo que aprendieron hace años y, y pues esto ya no funciona así. Bueno, listo, esto es un poco con los objetivos. Con respecto a los objetivos, en el taller había unas preguntas que yo les hacía y era que, ¿cuándo era necesaria una evaluación neuropsicológica? Tiene que ver con los objetivos, o sea, como ¿para qué se hace? ¿Qué, qué, qué planteaban ustedes, muchachos? Ya para ir cerrando. ¿Quién decide que se debe hacer una evaluación neuropsicológica y para qué hacerlo? ¿Por qué hacerla? Pues nosotros decíamos que usualmente es algo que deciden los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces es el pediatra, por ejemplo el que hace la remisión, uh -huh. cuando los papás llegan y dicen, es que en el colegio me dijeron y el pediatra hace la remisión. Es, ha sido mi experiencia con, con mis estudiantes, eh, sí, sí, o niños sí, sí. que están en terapia y les dicen, bueno, ¿por qué no revisamos un poquito más a profundidad y se claro. les remite a, a, a neuropsicología? Pero, pero eso es un poco más un contexto de cómo funciona el sistema de salud en Colombia. ¿Sí? Sí. En Colombia, la evaluación neuropsicológica es un servicio especializado, que muchas veces incluso está, está por fuera del POS, pero bueno, entonces qué debe y cómo es un servicio de alto costo, eh, entonces debe ser, un, un médico general no puede remitir a, a, a neuropsicología, por ejemplo, puede remitir a psicología, pero no a neuropsicología, ¿sí? Un psicólogo no sé, creo que, no, no conozco cómo funciona, yo creo que eso depende del funcionamiento de cada EPS, ¿sí? Eh, pero hasta donde tengo entendido, mmm, hay restricciones para que, la, para que muchos profesionales en el área de salud remitan para evaluación neuropsicológica, y como que el, el, el, la convención y el estándar dentro de los sistemas de salud es que los que hagan la remisión sean los pediatras, los neurólogos pediatras, los eh, los psiquiatras pediatras, ¿sí? Entonces, bueno, eso yo creo que hay que revisarlo, pero entonces es más por cómo funciona el sistema de salud, ¿vale, Mariana?, pero no no, no no no no quiere decir que el único que pueda remitir es un médico, ¿sí? O sea, que pueda solicitar la evaluación. Sí. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más debería eh, estar en la capacidad de solicitar o o, cuán, o, por, o en qué casos o por qué se hace una evaluación? Eh, profe, pues nosotras pusimos que sí. la evaluación neuropsicológica, bueno, pues es necesaria cuando se ha afectado algo en el desarrollo del niño, pero pues después hablamos contigo y tú decías que no necesariamente eso, sino cuando se quería también analizar como el funcionamiento cognitivo. Y nosotras, pues desde como nuestros saberes, lo que hemos escuchado, eh, dijimos que pueden ser o los mismos familiares o remitidos por el colegio, por sugerencia del colegio. Eh, uh -huh que es como lo principal, de pronto lo que uno ve, o por personas que estén en la vida cotidiana, que vean como que algo a nivel de algún área familiar, escolar, personal o social, está sucediendo y necesita como una evaluación eh, como integral. Y también de pronto cuando hay características, no sé, eso lo pienso yo a nivel personal, no sé si estará bien, cuando existen caract características o antecedentes de algo que puede ser hereditario. Pensaría yo, pero eso es más como a nivel clínico que se puede dar, según pues, pues sí. lo que tú estás diciendo. Pero nosotras eh, decíamos que era eso, que podría ser, no sé, remitido por el colegio eh, y pues por alguien de salud eh, también. Puede ser remitido, pero decíamos que principalmente por familia, porque son lo, como las personas más cercanas que empiezan a ver cómo el niño se está portando mal, o el niño sí. tiene algo, pasa algo. ¿Y los niños que están en sistemas de protección? Sus cuidadores, pues las cuidadoras, los cuidadores que estén a cargo, la trabajadora social. Exactamente. Entonces también el equipo psicosocial puede solicitarlo, principalmente el defensor de familia, ¿sí? O el equipo médico, que entonces también los, los, los, los cuerpos que, o sea, todos los que vigilen o propendan por el, el cuidado, la protección de los niños, podrían estar en capacidad de solicitar, pagar una valoración, ¿sí? Siempre y cuando se requiera conocer con mayor profundidad y explicar con mayor profundidad el funcionamiento intelectual de, de un, o cognitivo de un, de un niño. ¿Listo? Eh, sí. Yo, yo lo he utilizado. Yo realmente desde llevo cuatro años uh -huh. en donde yo lo he solicitado y la principal necesidad, es decir, lo he sugerido a uh -huh. través de la psicología escolar y lo utilizo como estrategia cuando los papás no cooperan con las estrategias que estamos aplicando con los niños que vemos algunas dificultades porque hay papás que se niegan a decir, no es que mi niño no, puede, no necesita ese tipo de trabajos, ustedes lo están viendo de diferente forma. Entonces yo lo, estoy, lo utilizo y, o sea, en el año yo sol, sol, hago la sugerencia porque sé que no las puedo remitir, sí. pero hago la suger sugerencia y hago un, tengo un formato y lo colo y coloco debajo. ¿Cuál es el motivo por el cual creo que es necesario? realizar esa sí. valoración neuropsicológica. Pero, La verdad no sé si lo hago bien, pero, pero sí, me la, sirve mucho. Sí, Nadia. Y hay, hay, algo, hay una herramienta que tienen los colegios, o que tenemos todos los ciudadanos fin, Recuerden que todos los ciudadanos en Colombia somos garantes de los derechos de los niños. ¿sí? Si tú crees que por alguna razón se están vulnerando los derechos de los niños o es necesaria la, la, la, la evaluación neuropsicológica para garantizar el sano desarrollo y la no vulneración de un derecho de los niños, por ejemplo, el derecho al sano desarrollo o a la educación o lo que sea, eh, puede, se puede hacer la sugerencia. Entonces, por, por, a través de ese mecanismo, es que los colegios, por ejemplo, muchas veces le dicen a los papás, si usted no eh, lleva al niño a que lo valoren, no se le puede, pues, tenemos que... Mm, llamar al bienestar familiar porque usted le estaría violando los derechos a su hijo, ¿sí? entonces, Muchas veces la evaluación neuropsicológica puede llegar a ser un instrumento necesario para garantizar los derechos, el sano desarrollo de un niño, en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de, eh, de falta de ajuste, de bueno, lo que sea. Y entonces eh, también se puede, volver, eh, se puede exigir por un juez, por un juzgado, por un abogado, por, otro, por el colegio, ¿Sí? En ese sentido. Listo, entonces vemos que en múltiples, de la evaluación neuropsicológica infantil, es necesaria en múltiples ámbitos, es necesaria, la, en diferentes ciudadanos, familiares, jueces, pueden solicitarla, y esto no siempre tiene que llegar a un diagnóstico, sino que tiene que, el objetivo más general es conocer y explicar, el, las condiciones, eh, bueno, el funcionamiento y las condiciones un poco psicosociales y, y que influyen sobre ese funcionamiento también, ¿no? No solamente las condiciones individuales, porque también se analiza el funcionamiento familiar, el funcionamiento del contexto, de la cultura, etcétera, a la luz de las teorías neurocientíficas. Entonces yo creo que con eso hicimos ya un gran abordaje acerca de qué es la evaluación neuropsicológica, para qué se hace, eh, Cuándo se hace y, eh, y el contexto y, y, y, y quiénes más o menos es, es serían las personas idóneas o que típicamente la solicitan. ¿sí? Ya para ir cerrando, entonces hagamos una comparación entre lo que sería la evaluación neuropsicológica en niños y en adultos. Eh, la evaluación neuropsicológica en niños, eh, pues tengan en cuenta siempre que. Eh, que, que los niños son personas que están en desarrollo, sí, y por lo tanto en ellos hay una amplia variación entre, eh, en, lo que, eh, en, en cómo van funcionando. no. Entonces no es lo mismo evaluar en niños que en adultos, la evaluación de lo que se tiene hoy, el perfil cognitivo que se tiene un niño hoy puede cambiar en dos, tres semanas. Abundantemente en función del de desarrollo, los cambios hormonales, los, eh, el, el, el neurodesarrollo, eh, la educación, la familia, etcétera. ¿no? Entonces hay una amplia variación individual ¿sí? y en las mismas mediciones. El diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo es muy diferente al trastorno de las, de las alteraciones adquiridas y por ello ustedes van a ver que en el DSM-5 hay un capítulo. De, de, dedicado exclusivamente a trastornos del neurodesarrollo. ¿sí? Por lo general, lesiones adquiridas en la niñez, eh, eh, cuando, a, ante la rehabilitación, esto responde, y ante los cambios y los ajustes familiares, responde de forma muy diferente a cómo responden el, eh, eh, eh, en los adultos. ¿no? Entonces, también cambia muchísimo la interpretación que se hace de lo que está pasando en el niño a lo que puede llegar a estar pasando en el funcionamiento de un adulto. ¿Listo? Y, y eso mismo va a hacer que los pronósticos cambien. O sea, uno no puede generar pronósticos tan rígidos tan, eh, y tan a, a largo plazo en niños como si en adultos. Entonces, en adultos uno es más cauto, pronósticos más eh, relativos, más flexibles y más a corto plazo. Esto es como también algunas consideraciones que se hacen con respecto a la, a, la neuro, a la evaluación neuropsicológica infantil. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre estos temas. ¿No? Bueno, entonces, cerramos este capítulo de introducción a la evaluación neuropsicológica infantil acá.